Eh, muy buenas, Enrique. Te quería agradecer el que te hayas prestado para eh, grabar esta entrevista pa, para mi canal, porque nos conocemos hace eh, la tira de años, década y media aproximadamente. Sí, más o menos. Desde aquellos tiempos en los que eh, andabas eh, comenzando en el mundo de las agencias de digital y de marketing. <risa> sí, ya, y... ya creo que ya soy un dinosaurio. Y no, no que nos queda mucha a los dos espero, <risa> que aparte, aparte que todavía no pintamos de masas canas, creo que nos queda mucho, mucho por aprender y todavía mucho, mucha sí. caña quedar. Entonces, eh, eh, hace década y media eh, nos conocimos y, y ya comenzando con mi canal, me digo mira, pues me gustaría que Enrique estuvieras por aquí en mi canal, que pudiéramos charlar, así que agradecerte inmensamente este tiempo que me dedicas, muchas gracias. No, un placer, el, el, el lujo es mío, así que pues me hubiera gustado más estar en Madrid, pero por desgracia las circunstancias no lo permiten, así que pues me parece estupendo poder hacerlo así. Pues precisamente acerca de resiliencia ante la situación actual y teletrabajo es uno de los temas que te quiero preguntar, pero, ah, eh, pero lo centramos en tu experiencia eh, escuela, eh, da, eh, dando clases en escuelas de negocios en Chile, en Correcto. España… Eh, hace una década eh, que fundaste AVI Group como sí. empresa de marketing digital que demuestra que no solo hay buen marketing en Madrid y Barcelona, también más allá de eso también se puede hacer muy bien las cosas. Eh, ¿Cómo es la experiencia de, de, de Bilbao tener una agencia de marketing digital con clientes tanto nacionales como internacionales? Pues la verdad es que es estupenda. Eh, por suerte eh, tengo un equipo fantástico y para nosotros... Eh, eh, es, es relativamente fácil, si bien es cierto que hay que seguir luchando contra Madrid y Barcelona muchas veces, pero por suerte también tenemos eh, un aeropuerto estupendo que nos permite estar en tanto en Madrid en Barcelona o donde necesitemos estar eh, en, en muy poco tiempo, así que para nosotros es absolutamente normal y más eh, con eh, las opciones de call y de teletrabajo que en muchos casos ya estábamos haciendo. Entonces, sobre Abigroup, como, como agencia de marketing, quería preguntarte acerca de cuáles son sus valores eh, como empresa. Pues mira, para empezar, eh, nosotros somos transparentes, tanto con nuestros clientes como con nuestros soportes, y además de eso, eh, no tengo, tenemos una política de, hablando en platimal, no hacer daño, uh -huh. es decir, no queremos trabajar campañas eh, que puedan dañar a un soporte o a un usuario final de manera económica, por ejemplo, Forex o de este tipo, o tampoco cosas que a nosotros no nos gustaría recibir en algunos casos, por ejemplo, eh, tráfico adulto, eh, o Otro tipo de campañas un poquito más eh, subidas de tono y todo ese tipo de cosas, criptomonedas, no nos gusta trabajarlas. Nosotros solamente trabajamos las campañas que llamamos eh, blancas. Mm. Con lo cual estoy completamente con vosotros. Entiendo que tampoco tocáis apuestas online en no, ningún momento. No, con en cual... ningún momento tocamos eh, apuestas. Eh, es más, eh, yo personalmente estoy absolutamente en contra de que se hayan disparado tantas las casas de apuestas y estén incluso cerca de los colegios. Me parece una aberración. Sí, son para mí, son una lacra completamente para, para la sociedad. Pero claro, eh, transparencia y podríamos llamarle marketing ético. Sí, eh, no, nos gusta, si bien no, no somos eh, grandes titanes. Eh, puedo decir que somos como una pequeña aldea gala irreductible que estamos aquí en, en Bilbao y tratamos de hacer las cosas bien. Eh, sencillamente no, no nos gusta, si algo no nos gusta, directamente no, no lo hacemos. Entonces, eso como valores, transparencia y, y ética en marketing, pero claro, estáis en un mercado con una cantidad de competencia absolutamente sí. alta, <risa> eh, donde diferencias es complicado. Eh, ¿En qué se diferencia a Big Group de, de otras agencias? Eh, yo creo que eh, el hecho es que primero tengo un equipo fantástico. Y, además de eso, eh, todos eh, somos eh, polifacéticos. Eh, esto también viene un poco por, por mí, por el hecho de que eh, yo soy ingeniero y con el largo del, a lo largo del tiempo he ido aprendiendo eh, marketing y las diversas facetas, no solamente eh, afiliación o la generación de registros, que es eh, nuestro realmente nuestro fuerte. Eh, cada uno puede suplir a otro y, además, podemos hacer distintas cosas, ya sea AdWords, SEM, SEO, Podemos hacer un montón de cosas eh, totalmente distintas. Por lo tanto, es, es fantástico. Mm. O sea, para nosotros, la, el, el, una persona que sea polifacética es, es indispensable. Sí, porque... Eh, trabajar con un equipo con experiencia entre trabajo multidisciplinar, eh, que se les pueda considerar eh, seniors, eh, eso ayuda muchísimo, pero también eh, cuando eh, en el mercado me comentaban acerca de Enrique Aldaz, lo que siempre me ha llegado a la mente es conocimiento del conocimiento del sector. Y entonces, eh, en base a ese conocimiento del sector, te quería preguntar de qué tendencias, eh, teniendo en cuenta que estamos en, en, modo, en, el, en la etapa del confinamiento, que espero que cuando nos ven este vídeo, <risa> dentro de un tiempo, haya pasado este tiempo sí, de confinamiento. También. Pero, ¿qué tendencias estás viendo tú, Arismo, en el, en el mercado? Eh, lo primero es miedo e incertidumbre. Uh -huh. no, no nos vamos a engañar y no voy a suavizarlo. Hay miedo, hay incertidumbre. Eh, por diversos motivos y las condiciones que está tomando el gobierno y las decisiones eh, nos están afectando eh, de manera directa. Porque, por ejemplo, eh, no puede haber migraciones de telefonía móvil, por lo que todas las campañas de telecomunicaciones por primera vez en España se han parado. Uh -huh. eh, los call centers están cerrando. Pero eh, hay un, un, un atisbo de, de esperanza y es positivo porque yo creo que el ser humano es un ser de costumbres. Por lo tanto, uh -huh. ahora mismo se van a acostumbrar a comprar más por Internet, a usar más Internet, a usar más eh, los servicios, eh, a comprar la compra eh, online, a hacer determinadas cosas que antes puede que no hicieran. Eh, por lo tanto, yo creo que si bien ahora nos toca apretarnos un poco el cinturón, eh, a medio plazo creo que va a ser eh, positivo realmente. Uh -huh. Y, y dentro de esos cambios que está produciéndose el teletrabajo eh, está suponiendo un cambio de paradigma <risa> para muchos profesionales, pero eh, vosotros, sí, para nosotros eh, igual que nosotros también, también <risa> llevamos haciendo teletrabajo hace tiempo, eh, ya lleváis practicando el teletrabajo. Sí, sí eh, antes teníamos... ¿Cuál es vuestra experiencia? Pues mira, antes teníamos una oficina realmente bien bonita enfrente de, del Cugenheim y por nos mudamos y eh, desde mayo estamos haciendo teletrabajo todos. Uh -huh. eh, antes trabajábamos con Slack, eh, ahora trabajamos con eh, Workplace de Facebook y la verdad es que para nosotros no es mucho, la situación actual no es un, un gran problema, es un día más. Realmente eh, a mí me han llegado a llamar y me han llegado a decir que Oye, ¿cómo lo vais a hacer ahora? Entonces significa que lo estábamos haciendo bien porque nadie se estaba dando cuenta realmente de lo que estaba pasando. Entonces, eh, es, es, es fantástico. Pero eh, para nosotros eh, son días normales, entre comillados, uh -huh. eh, por la presión externa que, que hay ahora mismo. Claro, pues entonces, eh, para mí esto es un cambio de paradigma que viene a quedarse. Y con respecto a la audiencia, si me quedo unas pocas palabras, vosotros, eh, ética en el marketing, transparencia, eh, flexibilidad y conocimiento de, del sector. Y que se puede demostrar que, que hay vida y mucho marketing en Bilbao y allí donde eh, vuestros teletrabajadores se sitúen. Que lo de abandonar unas oficinas algún gen tiene delito, pero menos mal que, que menos mal que lo del teletrabajo tiene sus beneficios y para mí que va a venir para quedarse. Sí, sí. Pues por supuesto. Que, quería agradecerte este tiempo y muchísimas gracias por participar en esta entrevista y que nos veamos la próxima vez hablando mucho más de tendencia en un live streaming en LinkedIn. Cuando quieras, aquí, aquí estaremos. Eh, no, tampoco podemos hacer muchas cosas. Eh, si no, teletrabajar mucho. Teletrabajar, <risa> sí. Eh, entonces, muchas gracias, Enrique. Y nos vemos en, nos vemos en otro vídeo. Y a vosotros, eh, sabéis, si os gusta el vídeo, dejadlo en comentarios, like para arriba, manito para abajo, como queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo todos. Saludos. Hasta luego.